Bienvenidos a One Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos muy, muy, muy felices de tener en el estudio a esta humana nacida en la Ciudad de México, promotora cultural, conferencista, workaholic, directora general de Control Freaks, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental, curiosa, viajera, fiestera, experta musical, Patricia Carrera. ¿Cómo estás? mentiras! ¡No mientas por convivir! ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta, muy contenta de estar aquí, muchas gracias. Qué bueno que me invitaron. Gracias. Qué bueno que sucedió la conexión. Sí, perfecto. Dime, ¿qué es ser una supervisora musical? Ah, es muy interesante. Es alguien que se encarga de dar coherencia musical, a una pieza cinematográfica o, bueno, publicidad también puede ser, o sea, medios audiovisuales, digamos, pero es la persona que se encarga de que todo lo que escuchas musicalmente cuadre con el proyecto en general, con la visión del, del director, del guionista, con el presupuesto del productor, este, que legalmente sea viable, que la visión del de compositor esté también afín, que al final la pieza quede como, como una unidad, que se sienta como... Ah, claro, acabo de ver una unidad de cosas. Siento que, es, que por ahí va. En, saber leer qué es lo que necesita el creador. Entender quién es el creador y ponerse a su servicio también. Para que suceda de la mejor forma. ¿Cómo llegaste tú a todo esta, a este mundo? Por años y contactos y gente con la que me he topado increíble. Yo... Creo que he tenido muy buena suerte en mi carrera, porque me he encontrado con gente muy talentosa, muy dadivosa, que me ha sabido llevar de la mano a través de todo para que yo pueda ir aprendiendo y siendo mejor. Entonces, eso no es común, siento. Justo es lo que te iba a preguntar, de pronto eso es difícil, ¿no? El ego, las competencias, todo esto, no, no, no, no escuchas este tipo de historias tan comúnmente. Exacto, como que yo, las, las historias que yo escucho son casi siempre de terror. Y cada uno tendrá sus historias de terror, o sea, yo también tengo algunas historias así de... Pero mayormente me ha ido muy bien. He conocido a gente muy linda, muy buena, muy eso, dadivosa y muy talentosa. Y muy abierta a recibirme y a decir, sale, te voy a compartir lo que tengo, mis contactos, lo que soy, lo que sé. Y eso ha sido muy lindo. Y entonces, llegué a esto por eso, por una serie de contactos que, ah, estoy haciendo esto, mm, te voy a sea de alguien que está haciendo esto otro, tú podrías hacer esto también. Y también es esta cuestión de, ¿quieres dar ese paso hacia lo desconocido? Es como de serie, ¿no? De televisión. Vamos a dar el paso hacia lo desconocido. Y ahí... En ese desconocido es donde, está, donde están todas las posibilidades, ¿no? Al final. Todo lo que puedes llegar a ser. ¿Qué quieres llegar a ser? No sé, ¿eh? Ahorita quiero llegar a ser una buena supervisora musical. Porque ahorita me siento un poco culpable de que me digan supervisora musical porque siento que no tengo todavía las tablas y la experiencia y el conocimiento para decir soy supervisora musical. Acá mis súper chicharrones tronan. ¿Por qué? Pues porque toma tiempo, pienso, aprender proyectos de diferentes dimensiones, trabajar con gente con diferentes esquemas de trabajo, eh, empresas también eh, grandes o pequeñas o que te van a llevar a una distribución internacional o no y todo eso va cambiando, el modo como se trabaja y se maneja y las reglas del juego. ¿no? Entonces, estoy en buen momento, estoy aprendiendo y ya estoy aprendiendo muchísimo. ¿Cuál? Hablemos un poquito más de eso para entenderlo. Empezaste en proyectos como Malos Hábitos de Simón Bros y haciendo ahí asistencia. Empecé siendo ¿no? asistente de Supervisor Musical y asistente de licenciamiento, porque en realidad yo vengo, o sea, si nos vamos así hacia, bueno, haz de cuenta, el Big Bang. ¿no? Y entonces yo empecé en Derechos de Autor. Lo mío, lo mío es Derechos de Autor, regalías. Es ahí empecé a especializarme. ¿Qué es eso? Para los que no entendemos. Eh, toda la música que se escucha en diferentes lugares, en conciertos en vivo, en radio, en televisión, en el restaurante, cuando entras y estás escuchando acá, todo eso genera regalías, dinero, que es de lo que viven los artistas. Además de que les pagan por los conciertos y además se generan este tipo de regalías. Nosotros nos encargamos de ayudarle a los creadores e intérpretes y tenemos un productor también a entender cómo se cobra y a que el dinero fluya y que suceda. ¿no? Entonces, como yo vengo del mundo del derecho de autor, fue muy natural cuando alguno de los músicos que yo conocí en ese entonces en SGAE me dijo, oye, tú que conoces a la gente de las editoras y disqueras, ¿no me podrías ayudar a hacer esto de licenciamiento para estas películas? Y yo, ay, claro, y empecé haciendo una licencia, dos licencias. No hay bronca, yo te ayudo. ¿Con qué empezaste? Con esto de malos hábitos. ¿Sí, no? ¿sí? Okay. Ajá. Y después seguí haciendo licenciamiento y luego me contactaron con alguien más y luego esta otra persona con otro productor. estoy tra Trabajo, por ejemplo, con Carlos Hagerman, muchos de los proyectos que tiene, cosas increíbles, el patio de mi casa. Y luego Marta Sosa, que también trabaja con Carlos, me invitó a hacer cosas increíbles como la Plaza de la Soledad. Y después Marta Sosa, en una de esas, yo ya haciendo licenciamiento, me dice, bueno, pero ¿por qué no...? Bueno, hacías licenciamiento y de pronto no, esta obra no está disponible, no la podemos obtener, pero te propongo estas opciones, ¿no? Como que de ahí salió esta idea de, ay, a lo mejor puedes hacer supervisión musical, como de, tienes buen ojo para ubicar las rolas que se necesitan, ¿no? Entonces me dijo, oye, ¿qué onda? Estoy empezando este proyecto que se llama Cindy y La Regia. Y yo así, amo ese cómic, amo el cómic de Cucamonga. Yo no puede ser que lo vayan a hacer película. Entonces ya le dije, sí, por supuesto que sí. Y ya, empecé a hacerlo. Había hecho antes supervisión musical para otro proyecto, pero no era tan grande. No, yo no me había dado... Estaba, yo pienso además que estaba yo muy chava, como para darme cuenta de las dimensiones a lo que me estaba enfrentando. <risa> Gracias, señor productor, por no su sé <risa> confianza. Es que sin miedo, como dijiste ahorita, ¿no? Ni modo, lo tienes que hacer. O sea, y... Otra de las cosas es que cuando entro a los proyectos digo, ok, pero no es, o sea, no tengo tanta experiencia, estamos creciendo juntos, entonces comuniquémonos y todo y yo les voy a dar todo el conocimiento que tengo también, lo poco que puedo aportar, pero sobre todo necesito que me ayuden también a eso y todo el mundo ha sido increíble, me ha tratado muy bien. <risa> Dime, dices, eres súper fan, ¿cómo llegaste haciendo la regia? La familia de mamá es del norte de San Pedro Garza oh, García. Oh, no, bueno, es de ahí <risa> entonces, del mero, mero. Ajá, entonces, como que corre entre la entre la banda del norte. Bueno, Cindy de la Regia, Bien. ¿no? Es una... Hablemos de Cindy y la Regia. Cindy Larraje es una chica cuya única aspiración <risa> es casarse bien. <risa> Le pulsa el dedo del anillo cada vez que vea a un soltero codiciado. O sea, tipo... O sea, tipo hello. <risa> y entonces... Creada por Ricardo Cucamonga. Creada por Ricardo sí. Cucamonga. Y entonces, en realidad, el personaje es bastante ácido. Es una burla a un cierto estereotipo. ¿no? Entonces, este personaje es violento, es agresivo, es racista, es clasista, es... Es creída, es soberbia, o sea, está divina. O sea, está a lo máximo. Entonces, bueno, es muy chistoso verla diciendo estas cosas como de sí, amo a Mari, pero a la vez Mari es la chancluda, ¿me entiendes? Es entre las perros hay razas, ¿no? Entonces, esta adaptación al cine es muy linda porque es un personaje que de por sí es difícil empatizar con él, llevarlo así, es un gran esfuerzo y realmente lo hacen muy bien, lo lograron muy bien desde el guión y todo. Desde que yo leí el guión dije, guau, esto está increíble, divertidísimo, divertidísimo. Uh -huh. Platícame qué tan difícil, esto que dices, la primera vez que te dijeron hasta que llegó ahorita y ahorita que estás en plena promoción, estreno y demás, ¿cuánto tiempo pasó? Dos años. Marta me mandó el guión hace dos años y empezamos con esta, es como la construcción de la identidad ¿no? de Cindy. Que empieza desde, desde Ricardo, que traza ciertas cosas y luego María Hinojos, que es la guionista, que también aportó algunas cosas. Y luego la visión de los directores, evidentemente, de los productores. La visión de la editora. La editora tiene un gusto musical increíble, se llama Marta Poli. Pff, increíble. Entonces a mí me tocó como dar coherencia a todo eso y luego a quién vamos a invitar para que hagan un tema especial, una colaboración, alguien de Monterrey, ¿qué vamos a hacer con el talento de Monterrey? Siendo que esta es una... Se habla de eso. Entonces fue muy interesante. Y también a quién, a qué personas de otros lados vamos a traer. ¿Queremos música solamente en inglés o en otros idiomas también? ¿Y qué tipo de música? Radiable pop, así de plano... este. O, o algo más interesante o qué, entonces fue todo un proceso muy, muy lindo ¿Cómo se va concretando un proyecto así con, tanta, con música de, de diferentes países, con licencias con todo esto, es, es complicado se requiere un presupuesto determinado, si no, no hay forma de lograrlo Bueno hay un mundo mejor pero es más caro entonces siempre puede quedar una cosa espectacular <risa> si tienes 35 millones de pesos, es increíble pero este, también se pueden lograr cosas muy buenas, no con presupuestos millonarios. Es cosa de saber cómo. Yo creo el proceso de Cindy, mira, yo realmente estas son mis primeros pininos. Entonces hablo de lo que he conocido hasta ahorita. Estoy trabajando en Cindy, hice esta otra película antes y ahorita estoy haciendo un par de proyectos más largometrajes y los cortometrajes que he hecho. Y otros dos proyectos largometrajes independientes. O sea, como dos comerciales comedias grandes y otros dos. Y uno que se estrena el 28 de febrero. Ese es mi scope, así de mi rango de, de referencia. Yo creo que lo primero es entender qué personalidad musical tiene el proyecto y el personaje, los personajes principales. Después es buscar qué es lo que se va a filmar, cuáles son las canciones que vamos a filmar, que esas son las primeras que hay que escoger y hay que liberar y, y todo. Después, ¿qué es lo que es, en paralelo, qué es lo que se va a grabar especialmente para la película. Y después, a lo mejor, se puede o sea, haber esta cuestión de, bueno, estos temas para esta escena, a lo mejor, qué queda mejor con estas otras que ya escogimos, y ya se va haciendo un poco más orgánico. A lo mejor llegan temas que no, no tenías previstos antes y después llegan y dices, ¡Oh, no, esto, con permiso, lo voy a poner y terminas desechando esto por algo mejor que llegó en el camino. Y luego viene la parte de incorporar lo, al compositor del score, entonces alimentarlo de toda esa investigación que tú ya hiciste y ese trabajo previo como para que entienda cómo suena y empezar a hacer ejercicios sobre eso y, cita, y juntas y juntas con el director, pláticas y pláticas divertidas. Se pone chigón. A ver, dime cómo es la personalidad musical de Cindy. Pues a Cindy. Imagínate, Cindy oye, por, oye más inglés que español, pero las cosas español que oye son cool, son con tempo. Y pues los clásicos, evidentemente. Que yo no te pido la... Obvio, ¿quién no va a cantar Yo no te pido la luna? ¿Quién no va a querer ir al karaoke y cantar? No, porque ya no extraño. ¿Sabes? O sea, estos clásicos así pues obviamente que son parte de nuestra onda. ¿no? Y la película tiene chistes musicales también que están bien colocados. Por ejemplo, esta cuestión. La película empieza con una, una canción de Jonás que se llama Noreste Caliente, que es más o menos un himno de la fiesta del norte y de tal. Y es como un falso inicio. Spoilers, spoiler alert. <risa> es un falso inicio en el que se hace como burla a ese tipo de sociedad. Y entonces ella misma dice, ay no, qué oso que piensen que somos así. Pero el tema principal de Cindy lo hace Jonas con Victoria Cune. Entonces, qué oso que piensen que somos así. Bueno, pero sí somos un poquito así, la neta, ¿no? <risa> pero está bien. O sea, entonces, bueno, estas así es un poco la personalidad de Cindy y oye mucha música en inglés. Y tiene este sentido del humor chistosón. <risa> <risa> oye, ¿y tú qué escuchas? Yo que oigo, yo oigo sí. de todo. A mí me gusta mucho de todo. Me gusta la música bien producida en general. ¿Qué es eso? Bueno, bueno. A ver. A ver, a no ver, No le a pego ver, mucho al ver, reggaetón. Bueno, no le pego mucho al reggaetón, pero últimamente, si se requiere perreo, o sea, ¿qué se va a hacer? Hasta el piso. ¿Qué se va a hacer? Obviamente. O sea, ni modo que sea la así, güey. En una esquina, güey, todos mis amigos acá. es bueno, ni modo. Pero no es que yo diga un día en la mañana, ¡ay, claro! Me voy a poner a no sé de hecho <risa> hoy pero bueno me gustan muchos géneros casi todos los géneros pero música bien producida que suene bien no me gustan los, canta los cantantes desafinados qué estás o sea, escuchando como que marco mi raya así cuando es así como ¿Qué? clases o sea yo entiendo que hay cosas que se crearon de origen desafinado no sé cómo explicarlo. A lo mejor hay música que es así. Claro. Y ok, pero no, no puedo. Pienso en eso, me sudan las manos. Literal, ¿eh? Literal, sí. ¿no? Oye, ¿qué estás escuchando ahorita? O sea, ¿qué te, qué te inspira? ¿Qué te influye? ¿Qué, qué, qué escuchas en, en, en tu diario? Ahorita estoy escuchando música para... O sea, siempre estoy escuchando música para proyectos últimamente. Pero... Mmm, estos proyectos están muy buenos. Uno de ellos es de música urbana y justo, uh -huh, justo, uh -huh, pero uh -huh. está bueno porque me estoy educando. Sí. Estoy descubriendo cosas muy, muy interesantes. Está bien. Me da mucha curiosidad escuchar tu definición de la música urbana. Híjole, no sé. Yo tengo que escuchar. Yo no te puedo decir mira con unos timbales que surgen del no sé, no sé, no sé, no. No sé cómo describirlo ni siquiera, pero sí sé que escucho cosas de diferentes géneros y te puedo decir, ah, esto queda como para este tipo de cosas, uh -huh. me imagino en tal. Y de pronto hay descripciones ya en los géneros tan o sea, específicos que digo, ¿cómo describes? Es dream, pop, alterno, indie, sweet, fly, okay. la que me drogo soy yo. <risa> Entonces, no sé, pero estoy oyendo mucho hip hop, rap, trap. Estoy oyendo reggaetón, estoy oyendo un reggaetón así sucio. Barra el piso con el pelo. Bien, literal, o sea, bien, no te estoy inventando bien. así. No, sí, te creo. Letras sí. así. Literal. ¿Te está gustando? ¿A dónde has llegado? Sí, sí me está gustando. No, para ponerlo yo en mis playlists. Okay, pero sí, si sí okay. me está gustando, si sí me está... Y además, yo lo que pienso es, si voy a hacer supervisión, también tengo que pensar a futuro. Ahora que estoy viviendo todo lo de Cindy, digo, a esto no me agarro otra vez de bajada. que es ¿Qué onda con que sale la película y el soundtrack y todo el movimiento que trae atrás? Todos los artistas que están así con lo de la película. ¿Ya va a salir mi rola en la escena? ¿Ya puedo decir que ya pueden ir al cine? ya pueden? Entonces tienes un chorro de gente con esta energía de vamos a darle a la película... Órale, hay que aprovecharla, ¿no? Claro. Entonces, ahorita lo que está pasando es que estoy oyendo toda esta música para estos proyectos y automáticamente estoy pensando en las playlists de Spotify, en, en las conferencias de prensa, en qué podemos estrenar, en qué podemos, cómo podemos sumar a todos a este run run. Porque no es que vayas a generar regalías de eso y te vas a comprar una casa. <ríe> o sea, el chiste es participar de esta ola, ¿no? de esta como bola de nieve que se va generando. Entonces, sí, sí, sí estoy encontrando cosas que yo pondría en mi playlist de soundtrack ah, de la sí. película urbana. Encontra ¿Ya has encontrado algo que pondrías en el soundtrack de tu película? Sí, ¿Sí? para esta película, sí, pero no, no les voy a expolerar eso. Oh. Lástima que no les puedo compartir música. <risa> Echaría a perder todos los proyectos. ¿En no. serio? Estoy yendo a eso, estoy yendo para otro proyecto grande, digamos como de estos comerciales. Estoy oyendo también música como más pop indie este nueva contemporánea mexicana, compositor autor, La casa de los plebes bien producido. Bien, bien. ¿Sabes? Sí, totalmente. David Aguilar ahí como en eso. Ajá, como okay. esa onda. <risa> Para otro estoy oyendo esto de la de la Sierra Tarahumara, que eso es otro viaje, otro trip, que son cantos de Rituales de muertos, de cosas así de hace 100 años. Unas cosas muy creepy, otras cosas muy lindas. Y luego estoy oyendo mucha música folclore americano clásico. Como de los 50s, mucho blues, de los cuarentas, treintas. Y mucha música psicodélica, femenina, dream. Por eso te decía, dream pop alterno. ¿Así? ¿Ah, <risa> Psycho friendly, ok. El otro día escuché a alguien decir spiritual bass. Ajá, ¿ves? Y hay un nuevo género que me dijeron que se llama, espérate, se llama... Electrónica salvaje. Shoe Gaze. ¿Shoe Gaze? Claro, porque entonces es shoe, el de los pedales de las guitarras. Shoe Gaze, que nada más estás viendo cuál pedal de las... que Se ponen así con solas, así. Van shoegaze. Wow. Y esta música que se hace repetir, ¿no? Que haces... Ah, wow. Y luego la cosa se queda haciendo. Sampleo. entonces ¿no? si encima le pones. No el uy, uy. Así es malísima, güey. Me moriría de pinche hambre de música Por eso me dedico a las regalías, amigos. Contrátenme. <risa> <risa> Para que no me quede en, el, en la calle. <risa> eso, iba, eso iba bien, ¿eh? Sentí que, iba, que ibas a ir a algún lugar. Sentí que ibas <risa> iba a ver un buen video. A la puerta. <risa> <risa> Oye, ok, música. ¿Y de cine? ¿Qué ves? ¿Qué te gusta? Hay algo que sea recurrente, ah, más bien ves mucho. cosas diferentes. No, veo cosas diferentes, me gusta mucho. Me gusta mucho el cine como así comercial, banal, así de que... No. Quiero desconectarme, no quiero pensar en nada. Capitán América, come to me. Así. Y, pero también me gusta el cine más intenso. O sea, de, creo que depende. Ahorita estoy viendo nada, porque estoy concentrada trabajando, no tengo claro. tiempo de nada. Te pregunto porque de pronto... Has hecho muchos documentales y ese es sí. un arte muy diferente de una película sí. comercial. como sí, esa es otra cosa. Creo como, como, definitivamente como Cindy y La Rebelión de los Godines, que la tienes a continuación. Ah, sí, el 28 ¿no? de febrero. Ajá, es muy, es creo que, un, un, un, un diametralmente diferente. Sí, exacto. ¿Qué te. Platícame de, de los Godines. Los Godines es una película que llegó a mí cuando ya estaba armada. Fue muy interesante porque yo llegué a trabajar con la productora, porque alguien me recomendó y tal, y me dijeron, ah, justo, tenemos esta película, y me la mandaron ya armada, ya editada, ya con las canciones montadas. Entonces sí fue mucho trabajo de licenciamiento sobre todo, pero cuando yo llegué era necesario completar con el score. Entonces también me tocó hacer supervisión musical desde ese lado, conciliar lo que ya habían escogido y ya habían puesto, y licenciarlo, conseguirlo a como diera lugar. Licenciarlo es liberarlo, ¿no? Que se puede usar en la Negociar película. Negociar cuánto puede explotar, me vas a cobrar tal. por poder usar, en este caso, no voy a ay, no se ha estrenado, no puedo decir nada, adiós. Ay, sí. Ya va a ser estrenada, ¿eh? El ah, sí, para cuando se estrene esto. Uh -huh. Ah, muy bien, entonces en la escena inicial, al final todos mueren, ¿no? Expoilers. Sí. Uh, <risa> uh, <risa> <risa> <risa> no, al principio entra con una versión de Staying Alive. Entonces, estaba con otra versión de Stayin' Alive. Mandamos a hacer una nueva versión muy chingona con Tropical Forever. Son los oh, wow. grandes. Y hicimos con ellos mismos, con Álvaro, la Madrid, Guanatox. De Tropical, hicimos el score y nos divertimos como locos. Hicimos otro, muchos otros como temas... Hay, hay unas piezas en, en ciertas películas que no, no requieren mayor cosa ni, ni pagar licencia, o sea, es decir, le dices al, al compositor hay este cachito que tiene que sonar medio electrónico pero de súper de fondo, no se tiene que entender qué es, no nada y para qué voy a, o sea, pagar una licencia realmente prefiero ahorrar esos piquitos y usarlos en otra, en otra cosa y el compositor es algo que lo puede solucionar perfectamente y además Álvaro tiene una... Un rango muy interesante, es, un, es muy, muy versátil. Entonces, eso nos ayudó mucho a hacer temas especiales para esto, de diferentes géneros. Vamos, desde cumbia, salsa, reggaetón, hizo unas cosas medio clasicoides, electrónicas, hizo unas ondas como más de metal, fuerte de mata a tu mamá. O sea, bien, estuvo bien. Álvaro, bien. Bien, Guanatocs. Vamos a trabajar juntos pronto, ojalá. ¿Qué más tienes? La rebelión de los godines ¿qué más tienes así estrenarse este año? Locas por el cambio que es otra comedia así y no, no sé por qué fecha se estrenará pero yo creo que finales de este año octubre comercial septiembre, también septiembre también es comercial y este y un par de proyectos más que están como muy verdes todavía no puedo platicar bien de ellos pero esos son más de otro del corte de las otras cosas que hago de documentales y de, y de estas otras cosas <risas> que son padrísimas también como las comerciales que también son lo máximo sí te iba a preguntar cómo va siendo el encanto de cada una ¿Cómo es lo, increíble cómo lo, a mí me encanta trabajar también en estas grandes porque me ayudan a aprender un chingo sobre procesos sobre entregas sobre tiempo sobre relaciones sobre no o sea yo a mí me gusta muchísimo trabajar en estas grandes es además muy divertido porque tienen esta onda comercial de diviértete, güey, no, no te claves, o sea, obviamente que cada quien en nuestro trabajo nos tenemos que clavar, por eso quedan cosas chingonas como Cindy, ¿no? Pero, pero que es de una, un, de, son de cortes más leves, más de divirtámonos. Y estas otras cosas que son más, mmm, son temas como más que implican más dolor, de más transformación a través de, no sé, experiencias fuertes de, o que hablan de realidad de inmigración. Hace 10 años hice con Carlos Hagerman una película que se llama Los que se quedan sobre inmigrantes y ahora estamos trabajando en la siguiente parte 10 años después con esa gente. Bueno, estamos trabajando, es como de la selección ganamos, perdieron no, no, ahorita está... estamos trabajando <risa> Carlos está trabajando con todo el equipo y yo estoy haciendo mi partecita de música <risa> pero sí si aplica el estamos sí, pero el supervisor musical la verdad, o, o por lo menos yo siento que yo como supervisor musical o sea como que en, el, en la estructura de un proyecto yo estoy muy abajo en la cadena alimenticia o sea no, no es Bien, hay muchísima gente que trabaja desde mucho antes y haciendo cosas mucho más de trascendencia de, de fondo y de la historia de a dónde quieres llegar y todo. Y yo apoyo y hago lo mejor que puedo y trato de dignificar como mis proyectos con mi trabajo, pero seguimos estando abajo. Claro, más al final, una, una película es un proceso colaborativo en el que cada cerebro, no cada mente, cada visión se va sumando a una parte diferente dependiendo de la fase del proyecto para ir potencializando su, no sé, el mensaje, el contenido, la forma, ¿no? Entonces, finalmente, por eso digo como que si sí estamos, sí estamos sintiendo, a lo mejor puedes decir, hay mucha diferencia entre el guionista, ¿no? El director y yo como supervisora musical, más creo que, por ejemplo, como decías en un principio, a la hora de llegar y sortear con las notas del director, del creador, de la editora y de todo, ¿no? por ejemplo, en el caso de Cindy y de seguro todos los demás proyectos, ese ese toque fino, ese surcido fino de decir, ok, vamos como a cabildear todas estas cosas para que esto mache así perfecto y hacer que la emoción conecte sí, con la audiencia es un arte. En lo que me toca sí, pero el, o sea, el surcido, la aguja se mueve a la orden y voluntad del director claro. y del creador. Ese es el final creador. Claro mi lo que yo tengo que poner es la disposición total para poder poner las partes juntas y que el director diga, ah, ok, sí, esto es. ¿Cómo vas aprendiendo ese fino arte? Sí, pues está, no sé, con, con pláticas, creo. ¿Escuchando, bien. Escuchando y platicando mucho. Escuchando otras posibilidades. A mí por eso me gustó mucho este proceso de... Recibir la película editada con ciertas cosas que nosotros habíamos puesto desde el principio, pero con otras cosas que puso la editora, junto con los directores, porque o sea, es un trabajo que se va haciendo así. no Entonces, como que sí, me toca poner eso en, en orden las partes y juntarlas. Está bien, está entretenido, está diferente. Sí. Hemos ido mencionando y algunas eh, terminologías y definiendo... Eh, de Definiendo conforme vamos, me da curiosidad y platícame que quede claro cuál es la diferencia entre un score en una película y un soundtrack. No, Bueno, eh, el score es la música original. Alguien compone una pieza original para la película y de hecho más bien compone varias piezas musicales que van ligadas a lo largo de la película y es parte de lo mismo. El soundtrack puede tener piezas de score también. El soundtrack es como la compilación de música del proyecto, lo que sale después. Entonces puede tener las licencias, las canciones que ya existían y que trajimos. Luego las canciones que se hacen especialmente para la película y piezas de score, que también se hacen especialmente para la película, porque son diferentes a unas canciones. Esto no es canción, esto es Hans Zimmerman. Ese es score. <risa> no se entendía nada, perdón. Siento que sí. Escriban un mail. Yo les explico. Sí <risa> Oye, ¿ves mucho cine mexicano? ¿Has visto en tu vida mucho cine mexicano? Fíjate que no, eh. no soy. No, no, no he visto mucho cine mexicano, pero he visto cosas que me han interesado, que me han gustado, y ahora he estado viendo muchísimo más. Y bien, bien, no me puedo quejar, bien. Qué te gusta. Bien, venga, cine mexicano, adelante. Bien. Ahora, atención, te hago la pregunta <risa> nada más porque, porque eh, la industria en la que estás, yo no, yo no comparto mucho ese, ese, concepto. Creo que más bien el cine es cine, sabes, más que sea mexicano o americano, lo que sea. Más, te hago la pregunta como por saber si hay algo así que digas, no, esto mexicano me fascina y demás. Pero no, tu cultura es mundial. <risa> <risa> es de todo. No, está acá. <risa> Chale. No. no, no, sí, sí veo cine mexicano y últimamente he visto mucho más cine mexicano y me gustan mucho, me gusta más el cine para festival que el cine comercial mexicano, pero también siento que se están haciendo cosas interesantes comerciales. Yo creo que estamos viviendo una etapa muy interesante. Estamos viendo surgir nuevos guionistas con nuevas ideas, nuevos productores que se arriesgan a ir a otros lugares. Estamos viendo que más gente se atreve a incorporar nueva tecnología para hacer cosas diferentes. Entonces está bien, vamos a ver. Este año va a estar interesante. Con eso que mencionas de la, de la tecnología, eh, ahorita justo todo está cambiando con todas estas plataformas audiovisuales, ¿no? Amazon, Apple y todos están saliendo con eso. ¿Cómo ves tú que la industria de la música pueda cambiar con plataformas y demás en los próximos, en los próximos años? Pues es que yo pienso que el cambio más radical ya lo vivimos. Yo creo que ahora lo que vamos a empezar a ver es como la globalización de los datos y los pagos y todo esto, como el acceso a files, cada vez vamos a ver más eso. Y luego el tema de la compresión ¿no? de información. Eso también va a cambiar por completo el modo como consumimos todo tipo de contenido. Yo creo que el grafeno es, va, va a cambiar también totalmente el landscape de la tecnología. Y al rato vamos a estar usando así nuestro teléfono y nuestras cosas. Y al rato así te lo van a implementar... Así, ya sabes, con permiso voy a ver una película. <risa> sí, todo freaky. Whoa, como de Black Mirror. Como Black Mirror, ¿no? Uh -huh. El grafeno. A ver, entremos sí, más ¿no? a esa conversación, sí. Pues, o sea, no, no sé mucho. No, no sé. pero, pero, <risa> pero, como pero son de estas cosas que de pronto vienen a la mezcla en mi cabeza, ¿no? Como es un caldo de cultivo de mierda que ya luego después me quiero matar no hay futuro, o sea, estamos condenados a fracasar, no, no es cierto el tema del grafeno es súper interesante porque entonces parece que va a permitir como es una molécula mucho más pequeña y, y que puede generar estructuras más flexibles y más este, resistentes entonces parece que ese es como el futuro de la tecnología no y entonces vamos a poder usar Sí, ropa con eso que proyectar y así de touch. Y bueno, es otra no sé, cosa, wow. es una locura. Güey. Me parece interesantísimo que digas que ya vivimos el, el cambio más grande en la música. Yo creo que sí, ahorita sí, el que hasta ahora conocemos. Sí, a lo mejor el siguiente cambio más grande va a ser esto, ¿no? que te van a implantar un chip wow, donde no, vas a poder no, no. uploadear tus rolas favoritas. ¿Tú te implantarías un chip? Yo no, pero... Segura, hay ¿no? Muchísima gente que seguro sí. sí. Ahora, segura. Ah, a ver, vamos a ver Ajá, sí. qué tipo de chip. A ver. Si tú me vas a decir, te voy a implementar un chip en el que vas a poder procesar y guardar información a tu antojo y poder accesar a ella con la voluntad... A ver, ¿y, ¿y duele? <risa> <risa> <risa> o sea, ¿Cómo en dónde me lo implantan? ¿Cómo? ¿Va a dejar cicatriz? No sé. <risa> ¿Tienes tatuajes? No. Ok, ya entendí. Soy miedo. miedo. Sí, sí. O sea, el chip de la salud quizás sí, dices. El chip de la música quizás no. Exacto. Ok. Te voy a... a mí me da pendiente quién controlaría los chips. Porque qué tal que el chip de la salud te Ajá, lo da eso. Walmart, por ejemplo. No estoy muy seguro. Walmart. <risa> por decir algo, ¿no? No, uh -uh. no, no. O Electra, no sé. Ajá. Uh -huh. uh -huh. No sé. El control de la información, ese es el pedo. ¿no? Exacto. Sí. Qué miedo, güey. Pero yo ya tengo 42 años, entonces a mí ya no me van a tocar todas estas cosas. Ahí se ven, ahí se arreglan. Ahí se ven yo ya. Ahí ya se ven. Voy. Hagan lo mejor que puedan, amigos. Buena suerte. Platícame de Control Freaks. Ok. Acepto. <risa> Es, eh, en realidad es una marca que tengo desde hace muchos años. Cuando salí de trabajar de SGAE, varios de los autores de SGAE me dijeron, no, bueno, pero necesitamos todavía que nos ayudes. Entonces, nosotras una amiga y yo, que trabajamos las dos en SGAE, montamos Control Freaks. Y poco tiempo después ella decidió irse por su lado a hacer otras ondas y yo me quedé con esto y así es como comenzamos a trabajar. Y nuestros clientes son Beto Cuevas, Eli Guerra… Enjambre y hacemos cosas con Jonás, con Fernando Delgadillo, con Carla Morrison, con Zoe a veces, cosas de intérprete, con Ben Ibarra, eh, Alfonso Pichardo de Moenia, pero todo tiene que ver con derechos de autor, regalías y hace, o sea, nuestros clientes más recientes son de hace ocho años, una cosa así wow. y trabajamos con Phil Vinal que es un productor de música también y, y ya, eso es lo que hacemos, control freaks y supervisión musical. Uh -huh. Pero, nuestro digamos, nuestra columna vertebral son derechos de autor, regalías, administración de regalías. Bueno, gestión, no uh, administramos en cierto sentido, pero no somos dueños de catálogo. Nosotros nada más somos un despacho externo que ayudamos a esta gestión. ¿Cuál es el secreto para ganarte la confianza de todos estos músicos y estar trabajando tantos años con ellos? Pues yo creo que empezar muy chavita, ¿no? entonces, con todos empecé súper, súper chavita, tenía 23, 24 años. Y entonces, nada, llegué sin saber absolutamente nada de la industria, o sea, de, este, de esta parte de la industria. Y empecé a trabajar y a aprender y así, o sea, el, de los primeros con los que empecé a trabajar así fue al mes de trabajar en SGAE y Beto Cuevas se quería ir. Y entonces me dijeron, ve a convencer a Beto de que no se vaya. Y yo, ¿cómo? Yo llevo un mes aquí, no sé ni bien cómo funciona esto. Entonces nada, me senté con Beto y le dije, bueno, revisé tu catálogo y encontré que hay estas cosas que arreglar y entiendo que te quieras ir, pero a la vez lo único que tengo que ofrecerte, yo que trabajo aquí hace un mes y que no sé, honestamente estoy aprendiendo, lo que te ofrezco es hacer lo mejor posible por aprenderlo más en el menor tiempo, y arreglar tu catálogo para que fluya el dinero. Si en un año no encuentras nada bueno y está horrible y no pasó nada, yo misma tramito tu baja extemporánea y dios que te vaya bien y te ayudo a darte de alta en donde quieras. Pero dame un año. Y entonces me han de haber visto, imagínate, 23 años así. Y yo con todo el manager, así con un colmillo de surco, ya sabes, haciendo. Y la esposa en ese momento... Estela todavía estaba trabajando. El manager era Tomás Cookman, que después hizo el AMC, National Records. Entonces estábamos ahí, Tomás. Estela Casale, que es ex esposa de Beto, pero que sigue siendo su manager ahora actualmente. Beto y yo. Y yo creo que me han de haber visto así de 23 años. Yo te prometo, voy a trabajar en tu catálogo. Y dijeron, bueno, ok, te damos un año. Y sigo trabajando con ellos, somos muy felices, les llevo la empresa en México y todo lo de derechos y ahora haciendo cosas con Jesucristo y les llevo como, les ayudamos a controlar todo eso. Y hace como 11 años, 10 años, jalé a mi hermana, porque además estas son cosas de regalías que son muy delicadas, entonces yo no sabía como en quién confiar para manejar todo esto. Y en un momento coyuntural, mi hermana estaba como en esta onda de cambiar de trabajo y entonces... Le digo, oye, necesito ayuda, ¿qué onda? ¿Te gustaría? Él le sí, pero yo no quiero hacer nada de relaciones públicas. No te preocupes, que para eso me pinto sola. Y entonces ya ella se empezó a dedicar a toda esta parte, ayudarme con regalías y análisis y todo esto. Y llevamos 10 años trabajando juntas. bien wow, Se convirtió en un negocio familiar. <coughs> Y lo sigues convirtiendo, ¿no? Me platicabas, involucras amigos, lo, te has encargado de crear ahí un ecosistema que funciona para todo tu, tu, lo que haces. Pues lo que pasa es que muchos de mis clientes son de hace tantos, año, tantos años que son mis amigos. Y después a mis otros amigos, de algún modo, como que hemos encontrado la forma de coincidir en ciertas cosas, como Oscarito, que está aquí el día de hoy, luz, Oscarito. que es un gran fotógrafo sí. y entonces con él también... Hemos hecho cosas en la industria musical y luego otra hago otras cosas que no tienen que ver con control freaks, pero a las que también invito a mis amigos. Entonces, sí, como que trato de rodearme de la gente que quiero y que siento que me quieren bien para hacer cosas. Ya hace como cinco años de pronto entré en una me medio crisis. ya como siete años, porque el tiempo pasa. <risa> Salud por chale, eso. ¿no? <risa> Super chale, ¿no? Súper chale. Súper chale, güey. Y entonces empecé con esta cosa de, híjole, no quiero trabajar con gente que no me cae bien, que no me llevan a lugares padres, bonitos, que no me hacen sentir bien con lo que hago, que no me hacen llegar más lejos, que no me exigen. Entonces como que empecé a... Sanar un poco relaciones y acortar relaciones que no me hacían muy feliz. Las relaciones que tenía, o sea, que tengo que mantener por trabajo, más bien busqué el modo de recanalizarlo, de poner a alguien para, como buffer, en ciertas cosas. Y ahora soy muy feliz, soy muy feliz. Dime algo, hiciste iniciaste ese proceso... ¿Tú nada más por tus... de que dijiste ya o te apoyaste de algo? ¿Cómo lo fuiste? ¿Cómo lo hiciste? O sea, lo platiqué con mi hermana, ¿no? Como de, estas relaciones no me están encantando. Siento que podemos prescindir de, de ciertas cosas. Hicimos muchas modificaciones en ese sentido y también como estructurales de, bueno... Llega un punto en el que también tienes que decidir a qué vas a en qué vas a invertir tu tiempo, ¿no? En lo que te hace más feliz, pero también en lo que te va a dar para pagar la renta, por lo menos... Entonces, eso, pero bien, nos ha ido muy bien. Y ahora estos últimos años que hemos estado como virando un poco más hacia supervisión musical, está súper divertido porque además tenemos chance de involucrar a todos nuestros amigos y a toda nuestra familia del mundo de la música en esta otra cosa. Entonces, armonía, felicidad. <risa> ¿Estás dejando de hacer algo para enfocarte en la supervisión musical o más bien nada más estás expandiendo? Sí, estamos expandiendo más bien. ¿Qué, mm -hmm. ¿qué más están complementando? No, es que lo que ya hacíamos de derechos de autor ya tenía mi plato súper lleno. Esto que empezamos a hacer de supervisión musical fue como un extra. Entonces ahora estamos trayendo gente que nos ayude a poder atender a ambos negocios bien. Pero gente de experiencia y de confianza toman años. O sea, para que Ale y yo dijéramos, ok, vamos a, a traer a alguien más. Tuvieron que pasar todos estos años claro. y que estuviéramos así de, ok, ahora sí ya no puedo más. Entonces trajimos a unos elementos muy interesantes. Estamos muy contentos. Y ya pues vamos a crecer, ojalá que mucho. Dime algo para compartirlo, porque creo que todos estamos en esta cuestión, en este mundo y en estos temas de desconfianza y demás. ¿Cómo vas analizando a las personas? ¿Cómo vas confiando en tus instintos? ¿Cómo vas...? Ah, pues sí. Entonces, haciéndolo no sé. real. Sí, yo creo que escalando poco a poco, ¿no? Y como viendo... La gente puede decir muchas, muchas, muchas cosas, pero no puedes engañar a toda la gente todo el tiempo. Entonces hay que poner atención y hay que saber leer los detalles. Y luego hay mucha gente que le gusta decir muchas cosas, pero luego en la, al momento de la práctica no, no jala y hay que verlo en diferentes dimensiones. No sé yo o sea, prefiero trabajar con gente con la que tenga esta química de poder comunicarme y poder reírme y hacer bromas y sin bullying no hay amistad. Toda la gente a mi alrededor es buleada por mí constantemente. Lo siento, amigos, pero o sea, sí, yo soy buleada, yo soy buleada por todos mis amigos también, pero es parte de esa onda, sí, esa no, es cuestión ciproco, de eso es cíproco, es, claro. es sí, sí, sí, claro. Entonces tiene que haber esta onda de química, de comunicación así y luego tiene que haber química en cuestiones de trabajo, en organización, en que nos entendamos bien procesos y estas cosas y luego pues para cuestiones de supervisión musical tiene que haber onda musical que llegue de pronto un día ah escucha esto y yo así, así mano sudada con el desafinado y él así y yo, a lo mejor no sé si podría trabajar con entonces bueno pues es ir calando poquito a poco pero por lo general yo creo que tengo buena brújula para detectar gente va Oscarito y hace él. Mm. Sí, dices, sí. Y luego me gusta hacer en mi casa <risa> o en algún lugar reuniones de gente de diferentes lugares. no Entonces invito a Oscarito y otro amigo, y a un director, y a un productor de otra cosa, y a otras personas que no tienen nada que ver, de una editora o algo, y así todos. Así. Y yo así. Qué increíble. Te Hola. gusta conectar gente, ¿no? Sí. Ver qué ocurra la magia. Ajá. Sí. luego se hacen grupos increíbles. Yo ya tengo dos grupos permanentes que surgieron así. Uno incitado por, dos incitados por mí y el otro, el otro es el de Jimmy, el que empezó Jimmy, porque dijo, ay, a ver, metamos esta gente. Y sí, sí funciona, porque al final todos tenemos algo en común. O sea, claramente si yo tengo conexión contigo de onda, así, tú vas a tener conexión con él, claro. porque nuestra onda está chido, entonces es así. Todos deberíamos de intentar eso, ¿no? pues yo pienso que es muy divertido. Lo recomendamos. Yo pienso que sí. Lo recomendamos al ritmo del Sí, mezcal? y además es, yo sí recomiendo mucho trabajar con la gente a la que amas. Lograr llegar a un lugar en el que puedes convertir tu trabajo en tu vida, en felicidad, en sonrisa, en ¿no? Sí, sí. Y desde ese lugar de amor, porque yo no puedo darle amor a alguien con quien no me entiendo. Entonces, bueno. Ay, en fin, dar amor Ay, amor todo el tiempo, me encantó sí, eso por lo menos darle amor a mis amigos Estoy sola como perro no, pero si algo me enseñó mi ex si algo me enseñó mi ex es que tengo yo una capacidad ilimitada de amar eso es mío, es solamente mío es una capacidad mía entonces reconozco esa capacidad increíble y ahora quiero desbordarla en la gente que está a mi alrededor y en mi trabajo y en lo que hago y además pienso que es clave. Si quieres ser feliz en lo que haces, hazlo con amor. Dirígete a la gente con amor. Entendiendo que todos tenemos un pasado, que todos pasamos por infiernos y por cosas maravillosas y así. o sea, Y todos queremos amor, güey. Eso es lo que queremos. Yo quiero pasármela bien y sentirme querida. Y entonces, bueno, pues toca darlo para que luego se los vaya a cobrar. <risa> Aparte, si das eso, creo que y, y podrás sonar pachamamoso pero a fuerza regresa a ti, ¿sabes? Lo das, lo regresas, te lo das a ti mismo, todo es uno, entonces todo está conectado de esa manera. Yo pienso que sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> Otro salud por eso. Salud. <risa> Dime, decías. Las cosas involucras a tus amigos, tanto en Control Freaks y todos los pro proyectos que estás haciendo ahí, como en lo que haces aparte. ¿Qué más haces aparte? Este, ¿Qué más hago aparte? Ahorita es que mm, he estado haciendo como dibujitos de ropa que me gustaría a mí usar con esta cosa de la inspiración. De, Pues me junto con gente que tiene muy buen gusto. Entonces de pronto veo un pantalón y digo ¡Ay, oh, eso! O una falda. ¡Ay, oh, qué buena falda! Y si las combino. Y así, ¿no? Cosas. Entonces van surgiendo cosas. Y estoy jalando a un amigo mío para que veamos en dónde puede... ¿A dónde puede ir eso? Pues tengo amigas dice... y tengo amigos que me dicen ¡Ay, ah, yo quiero un pantalón de esos! O yo quiero una falda de esas. Entonces, bueno, vamos a ver a dónde va a llegar. Todavía no hay nada. Vamos a ir por telas. Es un proyecto de amigos así. Oh, wow. ¿De qué onda que haces el domingo? Vamos al al centro por telas para las faldas y pues eventualmente tengo una costurera en Oaxaca buenísima pues estás empezando a hacer ropa básicamente sí, o ¿no? sea, te, hago así ropa para muy... mí Ajá, pero ropa. mi ropa pero así pues ahora vamos a ver o sea tengo algunos pedidos ahí vamos a ver cómo funciona te está gustando te está llenando sí, te está sí, moviendo me está gustando. despertando cosas nuevas cosas nuevas sí sí Ay, ¿cómo que sí, sí me gusta, me da emoción pues está lindo que alguien te diga ay, está padrísimo eso que estás usando para ti claro. y que nada más pensaste para ti que alguien más le puede encontrar uso y que pueda decir mmm, yo también la podría usar entonces sí, me emociona y las últimas semanas he estado usando prácticamente todos los días solamente mi ropa <risa> <risa> es me es la increíble. llevé a la alfombra roja de Cindy así de, tómenme fotos periodistas ¿quién eres? no importa la falda mezclilla <risa> Oye, ¿te gusta dibujar? Me gusta dibujar, pero cuando era chica, es la, la anécdota que te iba a contar sobre lo del dibujo, que es oh. corta, triste y fea, pero no importa. A ver. <risa> Estaba chica y entonces en la primaria hacían una exposición a finales de año de todos los trabajos que se hicieron ¿no? de todas las alumnas. Entonces yo había llevado un cuadernito en donde había hecho dibujitos de varios tipos, de varias cosas. Y entonces fui emocionada con la maestra a decirle, aquí está mi, mi cuadernito de dibujos para que lo pongas en la exposición. Y la maestra sí me lo ninguneó. No, esto no. no esto no. Puras, puras cosas de la escuela. Entonces ya nunca volví a dibujar. O sea, me quedó como en la cosa de nunca volver a dibujar. Entonces... Cuando lo de mi ex, porque este mismo ex me dijo, no, esto está muy mal que hayas dejado de... O sea, me rompe el corazón, güey, no puedo con eso. Entonces fue y me compró unos cuadernitos y unos claro. así. Y ya me puse a dibujar y tengo un cuadernito de dibujos al que no le he pegado últimamente porque no tengo tiempo. Porque me gustaría tener tiempo para ir a comprar telas en el centro, hacer esto del... O sea, los dibujitos, tomar clases de baile. Un amigo que está con que ven a tomar clases de Kung Fu. Me encantaría. He ido a dos wow. y me encanta, porque además es súper coreográfico, que es a mí lo que más me gusta. Pero a qué hora? Otro amigo no. Yo te voy a pasar unos tips en la guitarra, unos acordes y yo sí, de tres a seis de la mañana disponible para ti por completo. <risa> <risa> Son mis únicos. Sí, está muy cañón. Pero este año yo creo que voy a poder empezar a desarrollar otras cosas. Entonces ropa, baile, guitarra. Canto, pero no debo decir canto. Bueno. ¿Y qué más? <ríe> y, y de pronto, ya, estos proyectos ¿eh? que llevas a Nueva York, que llevas a otros, de, ya más bien de otras artes, ¿no? Sí, siento que sucedieron en su momento y es lo que requirió el proyecto en su momento y por eso lo hice. Pero no lo hice con la intención de desarrollar un negocio alrededor de eso, ni de replic replicarlo con otros proyectos, ni de nada. O sea, fue, fue eso lo que sucedió en ese momento. Y... Hicimos súper buenas relaciones. Nos fuimos Ale y yo, con Oscarito también. Llevamos estos proyectos y nos fue súper bien. Dos años. Y luego nos fuimos a Londres y luego hicimos otra cosa en Panamá. Pero... Um, platícame un poquito nunca, qué hiciste. O sea, no, no, nos, no nos clavamos en eso. Nosotras regresamos a nuestra onda de claro. derechos de autor y en esto de supervisión, que está increíble. Pero platícame un poquito más qué estabas haciendo en estos lugares. En Nueva York. A Nueva York llevamos eh, tres proyectos diferentes y uno que ya estaba ahí. La idea era llevar cultura mexicana. Llevamos un libro a un artista que hace joyería en plata, Premio Nacional de la Plata, a un proyecto musical de un cliente amiguísimo mío, el del Kung Fu, que sí. se llama Felipe Pérez Santiago, que es un gran, gran, gran, gran compositor de música clásica y contemporánea y que además está como en boga ahora como es el representante de la música contemporánea mexicana en el mundo, trabaja con el Cronos Quartet y con otros así. Con él tenemos un proyecto muy interesante para SETI que tiene que ver con llevar una colección de música de la humanidad al espacio, mandarlo a través de SETI. Entonces, más eso, de eso está súper, súper interesante. Es, <coughs> la idea es, SETI tiene un programa de artistas residentes la primera vez que se involucraron con música lo hicieron con felipe pérez santiago entonces para nosotros como mexicanos además es muy lindo que se te haya querido dar ese paso a este mundo con un compositor mexicano y lo invitaron a desarrollar este proyecto y él empezó a pensar qué puedo hacer con mi habilidad como compositor y lo que sé pero en las dimensiones de SETI, que se dedica a buscar vida inteligente en el universo y a llevar la inteligencia de la humanidad al universo. Entonces, pensó que lo mejor era hacer una compilación de voces de la humanidad, generar una nueva pieza musical con todas estas voces y mandarla al espacio. Y la primera sonda sale a finales de este año. La plataforma para recabar todas, todas estas voces saldrá a, mi, a mediados de año. Para empezar a recabar <coughs> las voces. Okay. Y yo estoy a cargo de la parte de derechos, evidentemente. Wow. Y de organización Increíble. de eso. Proyecta wow. Ya, yeah. Ok, va a salir al espacio y a dónde va. Se va a grabar en unas... Ahora vamos a empezar con esto que me gusta de lo científico, que claramente ya vieron que soy experta. Entonces, son unos discos de un material <risa> muy cabrón. Ya no voy a poner nombres, ni moléculas, ni, o sea, nada que... Sí. Carbonos de la chingada, unos, unos discos cabrones. Supersónicos, <risa> supersónicos. Pero acá. acá. Sí, sí, entonces sí. Le graban ahí con tecnología de punta. Claro, sí, con tecnología de punta, que en qué más, claro. sí. Y entonces, la teoría dice, dicen los que saben, los científicos, que ese disco está hecho para durar no sé cuántos billones de años. La idea es que viaje el número de, de años y de siglos que se requiera hasta que alguien lo encuentre. Y se van a poner otros de estos discos enterrados en lugares este, reconditos de nuestro planeta para que eventualmente, dentro de dos billones de años, nuestros próximos seres evolucionados lo encuentren y digan... Qué wow. A ver si tiene la capacidad de leerlo, ¿no? O sea, es que ese es el tema. O sea, es como una botella o sea, con un mensaje en el espacio, ¿no? A ver, ¿quién va a tener la tecnología para leer ese disco? ¡Wow! Entonces, pero bueno... Está bien, está increíble, está increíble. Pero por el otro lado también podríamos <coughs> saber desde ahorita que si en los próximos 3, 4, 5, 10, 20, 30 años de pronto vienen y nos contactan porque escucharon la voz de la humanidad, tú tuviste que ver con eso, ¿no? Pues depende de qué fue lo que escucharon. Si okay. oyeron el Golden Disc, aquel, no estoy involucrada, pero si encuentran amigos extraterrestres este disco, call me. <risa> call me. <risa> Lo bueno es que no íbamos a cantar, pero Ajá. me encanta que sí, me encanta poquito, que sí. Un poquito. poquito, Nada poquito. más referencias, nada más sí. referencias. <ríe> Oye, ese proyecto está impresionante, ¿cómo sí, llegaste? ¿Cómo llegó? Llegó por a Felipe. ti. ¿no? Ah, por Felipe, ok. Ajá, yo trabajo con Felipe, también trabajamos desde hace muchos años. Okay. ¿Londres? ¿Nueva York? Ajá, llevamos este, este, como el tema este de la gestión cultural, hicimos, pisamos esas ciudades. Y después ya, o sea... Terminó el proyecto y ya cada quien para su casa y qué bien. Y ya no hemos regresado, pero dejamos muy buenos amigos en esas ciudades a los que tenemos que ir a visitar. Prontito, va Oscarito? ¡Vámonos! ¿Te ¡Vámonos! ¿Te gustó? ¿Es algo que quieres seguir haciendo esto de la, como dices, la gestión, la, prom la promoción cultural? Me gustó, pero no es algo que tengo en la cabeza ahorita de seguir haciendo. A lo mejor porque no tengo cabeza para pensar en absolutamente nada más que lo que estoy haciendo ahorita. Claro. Pero también parte de lo que estoy haciendo ahorita es... Crecer nuestro equipo para delegar y poder tener más tiempo para hacer otras cosas, ya sea traer clientes nuevos de supervisión o hacer esta cosa de la ropa o a lo mejor hacer promoción cultural, ¿por qué no? ¿Quién sabe? ¿Cómo te vas administrando y vas creciendo uh -huh. y siendo capaz de hacer todo esto que estás haciendo? Lo pregunto por quien también nos está escuchando y dice, güey, yo quiero poder hacer eso, ¿sabes? Yo quiero poder empezar aquí y después de un tiempo estar acá y tal. La verdad, crecer me costó mucho trabajo decidirme. Estoy creciendo apenas ahora. Y siempre dije, li, con, literalmente dije, no quiero crecer. No es que no quiera crecer, no quiero aprender más, no quiero llegar más lejos. O sea, sí, quiero crecer en ese sentido. Pero no quería crecer mi estructura porque para mí significaba tener que renunciar a mi tiempo. Y mi tiempo es lo más valioso que tengo. Y a mí me gusta pasarla con mis amigos y mi familia, que aunque muchos son de la misma industria musical, no importa. Igual es... O sea es tener yo la posibilidad de administrar mi tiempo como quiera y si quiero trabajar desde la playa o desde donde sea poder hacerlo. Pero ahora ya entendí que si me quiero separar un poco tengo que crecer y delegar. Entonces está bien me muero del espanto, ¿no? Claro. O sea, obviamente qué vas a hacer. Porque control Pero, freak. ¿por <risa> Obviamente, pero pues por eso tuvimos que encontrar a otros seres similares. Claro. Entonces estás en pleno proceso de cambio, metamorfosis, adaptación, aprender, no? Sí, sí. Y está muy interesante y está requiriendo un esfuerzo muy grande de mi parte para cambiar. O sea, si quieres que cambien las cosas, tienes que empezar por ti. Y esta cuestión de la gente no cambia, si es cierto, pero yo siempre he pensado que yo sí he cambiado un chingo. Yo sí me he transform transformado a mí misma varias veces en mi vida. Entonces, este es pero un momento de transformación. ¿Pero sigues siendo tú, no? ¿O qué? Sí, siempre, ¿no? O sea, siempre la tienes la columna vertebral que eres tú, pero a la vez pues tienes que adaptarte y tienes que cambiar y tienes que crecer, aprender, evolucionar. Yo no soy, yo no quiero ser lo que era antes. Quiero ser mejor que yo soy mejor persona, quiero tratar mejor a la gente a mi alrededor. Platícame así rápido de los últimos a lo mejor años. ¿Cuáles son los más grandes cambios, evoluciones, decisiones que has ido tomando en tu negocio, no como para ir creciendo y ser más chingona? Yo creo que la clave está en rodearte siempre de gente que sepa más que tú y que tenga más talento que tú tener la humildad y la apertura para recibir todo ese conocimiento y ponerlo a su servicio también, en agradecimiento. Yo creo que por ahí va. Y creo que en los cambios más importantes... Bueno, a ver. Yo empecé, de entrada, cuando empecé con esto del derecho de autor, el 80% del trabajo que hacía era pro bono. Porque todo el mundo necesita que le ayudes a manejar sus regalías y a cobrar y eso, pero nadie tiene un peso. Y eso no tengo forma de agradecerles, porque aprendí muchísimo toda la talacha. Ahí fue donde aprendí toda la talacha, de todo. Después tuve que tomar decisiones importantes, después de cagarla mucho con clientes, de aprender y de levantarte otra vez y de pedir perdón, así, güey, ni modo. Después um, decidí eh, incursionar en otros temas que me interesaron en el momento, como desarrollo tecnológico, qué onda con la comercialización de música online. En una época en la que no existía iTunes, no existía no. obviamente que Spotify claro. ni nada de eso. Había Napster, claro. LimeWire, Winamp. <ríe> Winamp. <ríe> <risa> entonces un día dije pues a lo mejor estaría bueno vender música digital pero que no fuera mp3 porque eso siempre me pareció un poco como abuso ¿sabes? como ¿por qué te voy a cobrar por venderte un archivo mp3 pinchurriento? ¿de qué me hablas? entonces dije no, no, mejor archivos en buena calidad y ya si van a ser digitales pues ¿por qué nada más el archivo? Mejor que traigan cosas adicionales, entonces una portada chingona, un juego interactivo, un póster, un algo, algo, un monito así que se, se levante en la mañana y que te salude o algo, algo. Entonces empezamos a hacer eso y abrimos una plataforma que se llamaba Mapamundo. Hicimos cosas muy interesantes y lanzamientos con él y él y Guerra siempre ha sido mi clienta, es mi clienta que está más cercana al corazón. Y Eli Guerra, si me estás oyendo, eres el amor de mi vida. ¿Me puedo sumar a él? Y llevamos. Interior? Él también, y él también, mi amor. Nos podemos sumar todos. Entonces Eli, que siempre hemos sido súper cercanas como hermanas y siempre me ha confiado sus cosas amorosamente con toda la confianza. No tengo forma de agradecerle a Elizabeth Guerra Vázquez. toda la confianza que ha tenido en mí. Entonces sale el hombre invisible, y yo estaba con Mapamondo. Hicimos el lanzamiento a través de, de la plataforma. Estuvo muy interesante. Hicimos un convenio con Oxo para que la, los chavos pudieran pagar en línea. Porque en ese entonces no había esta cosa de PayPal. O sea, no había tantas herramientas. ¿no? Y los chicos año, además no tenían tarjeta de crédito. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de... Mapamondo es... Mapamondo Ay, para ubicar wey. toda esta conversación, porque está impresionante. ¿2007? Claro, ok. ¿2008? Ok. Entonces, bueno, hicimos todo esto y fracasamos con todo éxito, porque no eran los tiempos. La gente no compraba por internet, tenían mucho miedo de todos estos sistemas. El convenio con Oxxo fue muy bueno. Me abrió puertas buenas y además me acercó a gente muy linda también, al club, o sea a los clubs de fans, teníamos mucha comunicación con los clubs de fans de las bandas y eso era muy lindo también hicimos eventos, conciertos, firmas de autógrafos fuimos a expos bien, estuvo bien, estuvo muy divertido pero luego ya, pues nada, terminamos ¡Wow! Borges, ahorita me acordé, Borges decía que todo fracaso es una misteriosa victoria. Ajá. ¿No? Justo. Sí, sí, sí. Yo conservo amistades increíbles y bandas que conocí en ese momento y fue increíble. Y además es muy lindo pensar que todos estábamos juntos haciendo esto y haciendo este esfuerzo, porque para los artistas y para las bandas también les implicó un esfuerzo. Nosotros les pedíamos que trabajaran más por sus contenidos para nuestra plataforma, pero lo hicieron de modo muy amoroso y muy lindo a sus fans. Y ahora que recordamos, o sea, cada vez que, re, que me encuentro con alguien de esa banda y de esa época y todo, y que decimos, güey, estuvo increíble. O sea, estuvo increíble. Fracasamos, pero eso, nos quedamos con un sabor en la boca de... Me fui a la batalla con todo, güey. Armada hasta los dientes, no importa. Piedras, así. Ya <risa> sabes, <risa> <risa> <risa> botella rota. <risa> toda la carne al asador, sí, toda, ¿no? Toda, <risa> sí, todo, Y estuvo chingón. Estuvo muy chingón. Qué chingón. Y todo eso te lleva, te, nos trae a este momento en el que estás mm. buscando y ahora sí crecer tu estructura. Después jalé a, a mi hermana. Okay. Ah, muy la jalé desde Mapamondo okay. y cerramos Mapamondo y nos quedamos con Control Freaks. Y en ese momento también fue la decisión de qué onda, porque está muy padre Mapamondo, pero para lo que nosotros hacemos y para mi especialidad, que es Derecho de Autor, es estar distrayendo la atención de esto que es importante. Entonces retomamos todo nuestro tema de derechos de autor. Y empecé a hacer, empe, empezamos a hacer esta onda de licenciamiento como por ahí del 2008. Entonces, un poco antes con Rui, ya había hecho unas cosas. Pero empezamos más con esta onda de licenciamiento y supervisión musical. Y ya, básicamente. Y ahorita que estás en esta fase, que estás trayendo, como tú me dices, gente súper interesante a la, a la mezcla, ¿a dónde ves que, que va el proyecto? ¿Qué estás apuntando? ¿Qué estás proyectando? A mí me gustaría hacer más supervisión musical, tener más proyectos al año. Y me gustaría… estamos haciendo la editora para Altafonte en México. O sea, entre las otras cositas, siempre van a salir o sea, cositas más que hacemos. Entonces, Altafonte, que es una distribuidora digital española, eh, nos contactó para que le ayudáramos a montar la editora en México. Entonces dijimos, sí, acepto. Y estamos montando la editora y está muy entretenido. tienen un catálogo muy lindo. Y entonces me veo eso, creciendo la parte de derechos de autor, creciendo con Altafonte, creciendo con mis clientes, pudiendo atender a clientes a los que les he tenido que decir que no, porque hemos tenido que rechazar un buen de chamba, porque no nos da la vida. Y honestamente les decimos perdón, pero te voy a decir que sí, te voy a quedar mal y luego ya nos vamos a ver raro, nos vamos a encontrar mil veces. Entonces mejor no. Entonces espero poder tener la estructura para atender bien a mis clientes, hacer lo que ya hacemos, pero mucho mejor de lo que lo hacemos. Y tener más clientes de ese lado y poder traer más clientes de supervisión musical. Eso es lo que tengo en vista. Y Ajá. quiero viajar. Quiero irme a Oaxaca. Adiós. Oaxaca es todo, ¿no? Sí. Platica, claro, ya, platica, claro. hagamos un paréntesis y platícame de Oaxaca. Con este salud mezcal y platícame de Oaxaca. Sí. Hagamos un paréntesis así. Oaxaca me hace feliz. O sea, en cuanto viene Oaxaca, mi mente me cambia todo. El humor, la, o sea, la vibra, todo. Me encanta. Y mis amigos además me dicen, no inventes. llegas a Oaxaca. O sea, pisas Oaxaca y es otra no sé, me encanta. Me da paz, me da libertad, me da... Me encanta, me la paso increíble, tengo amigos increíbles allá. De mis mejores amigos están viviendo allá y se acaban de casar en un acto amorosísimo. Oh. Vamos a la playa, la pasamos bien, vamos a exposiciones, fiesteamos, comemos bien, bebemos bien. No, es increíble, increíble. Vamos a rolar por allí a los palenques de mezcal. No, tiene toda la onda, Oaxaca, tiene todo. ¿Cómo llegaste la primera vez? Por Toño y Lula, por mis amigos. Ella es oaxaqueña, ella es de Sola de Vega. Su familia es mezcalera de generaciones. Uh -huh. Tiene un paladar privilegiado, Lula. Lula hace así, y ha, o sea, prueba y empieza. Esto estuvo guardado en una botella de plástico por dos semanas. Ya sabes, así oh. empieza con todo. Así es impresionante. Y él, Toño, es maestro mezcalero. Y él certifica mezcaleros también, o sea, crema y nata mezcalera oaxaqueña. Entonces ellos vivían aquí en México y nos hicimos amigos por amigos en común aquí en la ciudad. Y luego un día nos llegaron con la noticia de que se iban a vivir a Oaxaca. Y todos así de... ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Pero a Oaxaca, o sea... ¿Qué es eso? O sea, está bien, está padre, pero te vas a volver loco, güey, claro. cuando ya estás acostumbrado a vivir a en la, la ciudad, gran capital. No. Claro. claro. <ríe> ¿En ¿La gran ciudad? Sí. ¿En la gran no, capital? No, no. Llegas a... A una ciudad menor. Y te ¡Qué amores. bárbara! ¡Qué chilanga, eh! No, ¡Hombre! No, ¡No, no, no, no, no, no! Por eso hombre. nos odian, amigos. Tienen razón, odien. ¡Qué bárbara! Oh. Así, sticker de... <risa> fueron de las primeras personas que se fueron, supongo, a Oaxaca, ¿no? Todavía no era tan... Grande, no, se fueron hace así. poco, hace dos, ah, tres okay. años, una cosa así. No, no se fueron hace tanto. Okay. Hace dos, ¿no? Uh -huh. Pero entonces empecé... Ya, se fueron ellos y entonces yo empecé así de... Pero ahí, a ver, yo quiero ir a ver y cómo están y así. Y, no, me encantó. Y entonces, claro, porque es la guelaguetza, el Día de Muertos, Año Nuevo, este, Navidad de Año Nuevo. No, no, es lo máximo, lo máximo que hay en la vida. ¿Cuándo vas? No sé. Pero es que ahora este año, este año estoy muy enfocada, muy enfocada en mi cosa de... Crecer administrativamente bien, afianzar esto y esto es supervisión. Entonces no me puedo estar distrayendo y no me puedo ir a Oaxaca. Puedo trabajar desde Oaxaca. Cuando me voy, trabajo desde allá. Claro. Pero este momento en específico, es como cuando tienes un bebé. Tienes que estar todo el tiempo con el bebito. Uh -huh. Así no lo puedes dejar. O sea, no puedes decir como de que me voy un fin de semana, le echas agua al niño. O sea, no. no. Sí, no. Entonces, pues eso. Te lo puedes poner ahí como un premio después de que el niño vaya al primer día de la escuela. Exacto. ¿no? Tengo una amiga que va a venir y vamos a ir a, a ella y a mí nos gusta ir, pero a, a Cicatela. Entonces este año no fuimos a pasar Año Nuevo allá, pero ahí viene para Marzo Lorenza. Entonces, bueno, vamos a ver si vamos a Oaxaca, aunque sea un fin de semana. Pero siempre estoy queriendo regresar, siempre estoy queriendo regresar. ¿Has vivido toda tu vida aquí y a Oaxaca? Te ves no. en Oaxaca, no. No, no viviendo allá, no. En ningún lado. Siempre he, he vivido pocas veces en otros lugares, pero cuando he vivido fuera siempre ha sido de ya me urge regresar o sea un taco, un tlacoyo, por favor alguien que me así que me fume en la cara, algo de smog, por favor, <risa> violencia, dónde está. <risa> o sea, claro, tráfico. Me, me, así extraño el caos, la velocidad a la que se mueve todo aquí. Sí, de pronto ya me canso. La comida, la gente. Pero fíjate, curiosamente, ¿vas a Oaxaca, te encanta? Y el ritmo es completamente es diferente. Otra cosa. ¿Te gusta viajar solo a lugares así o viajas de todo tipo? No, de todo. ¿Otro lugar favorito todo. que no sea Oaxaca? Ahorita no. De plano. Qué seria declaración, eh. Ajá. <risa> Con permisa. Me voy a Oaxaca. No, ahorita no. Me gusta mucho ir a visitar a otra amiga que tengo. Eh. A Cuernavaca. Saludos a Cuernavaca. No. <ríe> Saludos a Grace a Cuernavaca. <ríe> y este no, pero no. O sea, pues evidentemente que hay ciudades a las que nunca puedes dejar de ir. No claro, pero ahorita, ahorita, ahorita. Oaxaca, Oaxaca viajar te mantiene viva. Qué más te va manteniendo viva cuando estás aquí en la ciudad? Así despierta a tus amigos. ¿no? Sí. Me gusta mucho ver a mis amigos y no para mí este tema de, de las etiquetas de la semana, lunes, martes, miércoles, son etiquetas. Son días. Son 24 horas tras 24 horas tras 24 horas. O sea, ¿qué importa que sea domingo, que sea lunes? ¿Qué importa que sea? ¿Qué día hoy? No sé qué día soy. ¿Qué ¿Qué día importa. Soy? Wow, me encanta. Salud, super salud. Por eso, me encanta. Sí, salud. sí, sí. Ahora. Entonces trato de verlos mucho, muy seguido. Okay. Lo más que puedo, Te últimamente. Iba a ¿eso, me... ¿Eso cómo aplica? ¿Eso, sí, eso que dices, no. qué día soy, cómo aplica en tu vida? ¿Cómo lo vas aplicando? Yo hago lo que yo quiero, ¿no? Pues porque, porque sí, ¿no? Uh -huh. O sea, como que no tengo nadie a quien pedirle permiso claro. o darle cuentas de qué. O, o sea, como que no, no, veo, no veo. No encuentro ningún motivo por el cual no podría hacerlo. Tengo a mis amigos cerca. De pronto, ayer, por ejemplo. Me habla en la tarde, Oscarito otra vez, ya, dale con Oscarito, cásate con Oscarito, chingada madre. Me habla. ¿No quieres casar conmigo? De hecho, vamos a aprovechar este espacio para... ¡Sí! Ayer, o sea, por ejemplo, ayer no tenía plan en la noche, aunque tenía mucho trabajo y yo estaba así... Y entonces me hable y me dice, ¿qué onda? ¿Qué haces? No sé qué, yo, ¿qué? ¿qué ¿Estás por aquí cerquito o qué? No, pero pues, o sea, que Voy, voy, va, ah, sí. Es como cuando ver, estábamos chiquitos, yo nací en el 77, entonces esa era una época en la que te hablaban a tu casa y si no estabas, no estabas, se acabó. Oye, pero dile que me hable, a lo mejor ni le dan el recado y ya está, te lo perdiste. Le ibas a tocar la ventana o la puerta a tu amigo, o sea, ¿qué onda? Salimos y la mamá desde adentro, no está, se fue y ya está. O sí, si sí estás sales a jugar, ¿no? Y es un poco así, como de, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues lánzate, ¿no? Una chalita. Sí, órale, es lunes, ¿qué nos importa? Órale, bye. Y así, <risa> leve, 11 de la mañana ya. De, 11, de la <risa> Ya salió la verdad. Salió 11 la de ver la mañana ¡Nchera! en vivo, vámonos al llamado. <risa> no, 11 de la noche así de, bueno, ya. O sea, ya a veces, a veces hemos estado, a veces, nomás él y yo, hasta las 6 de la mañana bailando, platicando. Y a veces estamos hasta las seis de la mañana, pero veinte, ¿no? Sí. Entonces, pues ya. Mi casa es por, por lo general lugar donde se y, y casa de mi hermana también. Es casa de todos. Y, y en casa de mi hermana también nos juntamos un buen. ¿Tu familia era así, de juntar gente? ¿O más bien ha sido de ti y de tu hermana? La familia de mamá, ella tuvo seis hermanos y tuvieron bastantes como sobrinos. Entonces yo teníamos, hace cuentáramos no sé cuántos nietos 16 nietos entonces cuando éramos chiquitos sí nos juntábamos bueno entonces yo como que desde chica estoy viendo eso de juntarse todos juntas las navidades los villancicos así ya sabes que te hacían tu de mantelito del pastel qué sí, hermoso qué hermoso hermoso oye te escucho y veo cómo disfrutas lo que haces y al mismo tiempo te dejas afectar por lo que te rodea eh, ¿Ese va siendo el secreto de pronto para sincronizar o para ver cómo una imagen casa con la música? O sea, así vas viendo como tu vida, te tripeas uh, así que dices, no no sé, no como estoy en este momento y la música y tal, ¿cómo ¿es parte de tu proceso? Puede ser, no lo había pensado así. Porque yo en mi vida, yo tengo un soundtrack, claramente todo el mundo tenemos un soundtrack, sí, ¿no? Uh -huh. Y luego lugares comunes a los que regreso mentalmente, musicalmente, cuando estoy viviendo ciertas situaciones y en mi cabeza estoy cantando eso. Mientras me platica alguien, yo estoy cantando algo en, así, ¿no? Y puede ser que sí, puede ser que sí. Desde chavita, este, esto que te cuenta todo mundo, ¿eh? lo he oído miles de veces, pero es que es así, todos lo hicimos. O todos los que nos dedicamos en algún sentido a esto, todos hicimos nuestros mixes, tapes, ya sabes, de grabar y del radio así, claro, de que claro. grababas y combinabas. No, estaba primero, estaba después, porque pues va generando ahí. Pues en cassette, sí. ¿no? En cassette. Pues empezamos ¿Sí? en cassette, claro. Sí, fue. sí, sí. Después sí. CD y ya fue cambiando, pero sí. Sí. ¡Wow! Entonces eso. Y luego las listas digitales en Snapchat. y No, ¿cómo se llama esta cosa? Que acabas de decir hace rato, Winamp, claro, claro Winamp, qué hermoso. No me acordaba, sí, está divino. Entonces sí, y tengo, o sea, en mi Spotify, por ejemplo, tengo playlist de todo tipo que quieres. Zombies, este <risa> es así todo. O sea, new beginnings, este oh, sexo wow. rico, perreo, fiesta tal, pecero de no sé qué. O sea, te temáticas vas haciendo así como... ¿Las vas complementando como que vas, diariamente? Vas escuchando y vas diciendo ¡Ay, esto está perfecto para... No sé, cualquier cosa! Y entonces ya, voy haciendo mis playlists. ¡Qué buenas categorías, eh! <risa> <Sí>. Mencionaste. <risa> pues claro, porque las más sencillas son amor, ¿no? Claro. O desamor, desilusión. Pero, ¿qué tal? O sea, otras cosas que nada más puedes describir con... No sé. Tengo así, playlists de frases muy chistosas. No <risa> Me dio mucha curiosidad, pero ya vi que te dio mucha pena, entonces sí. no voy a ahondar mucho en eso. <risa> oye, entonces alguien que nos esté escuchando, que también entiende la plática, que se siente motivado, que también a lo mejor hace sus playlists así de nombres chingones, que hace música y que dice, oye, topo que quiero meter mi música al licensing y que esté en todos lados y de tal, pero a lo mejor no tengo el presupuesto y demás. ¿Por dónde crees o por dónde dirías que tienes que empezar? Porque está ah, cabrón, este ¿eh? Es es la, la pregunta cabrón, de los 64 mil. Si yo tuviera una banda, yo creo que hay, que hay que tomar en cuenta dos o tres cosas. La primera es, estadísticamente, lo que más genera dinero en la industria musical son shows en vivo y licencias, sincronizaciones, usos especiales. Hubo una época que la tecnología nos permitió fijar un modelo de negocio alrededor de la venta de discos físicos, pero esa época se acabó, no va a regresar. Gracias Napster. Gracias Napster, gracias iTunes, gracias Johnny Indovina. y Dr. Dre, ¿no? Claro, claro. Entonces creo que hay que regresar a eso, tocar, tocar, tocar, tocar y tocar en donde sea. La primera vez que yo vi a Enjambre en vivo fue en la sala de una casa abandonada en la Narvarte. Wow. Tocaron a las tres y media, cuatro de la mañana. Todos estábamos resobrios. Bien, O sea, to, todo el mundo así esperando a Enjambre. Ellos mismos estaban también ya cuatro de la mañana. O sea, ¿qué le puedes pedir a cualquier mexicano? Que se preside hacerlo a las cuatro de la mañana un viernes, un sábado. Entonces, suben a tocar enfrente de un ventanal de piso a techo. Tocaron tanto tiempo que vimos amanecer atrás de ellos en el ventanal y la gente seguía pidiéndoles que siguieran tocando y cantaban y cantaban sus canciones y cantaban y cantaban. Y ese día fue el día que me cayó el 20 y dije, estos güeyes la van a hacer. Estos güeyes la van a hacer porque nos tienen a todos así. Hasta las 5 de la mañana y otra y otra. Entonces tocar no hay público pequeño, no hay escenario chico. Lo segundo es tener grabaciones chingonas, tener grabaciones con calidad de exportación. Nadie va a querer utilizar tu rola si no está bien grabada en una película chingona. Entonces eso, producciones bien hechas, de calidad internacional y... Creo que el levantamiento de una base de datos sólida, información es poder, y el que te va a dar de comer de aquí a que te mueras es tu fan y tú quieres saber quién es y cuál es su teléfono. ¿Cómo se llama su mamá? <risa> como decía mi mamá, ¿a dónde vas? No sé con quién vas, no conozco a sus papás. No, mami, no los conoces. El... <risa> a ti sí te interesa como artista saber todo de tu fan base, todo claro. de tus fans. Entonces, eso, idear formas para levantar bases de datos de los fans. Lugar en el que toques. Si van 10 personas, que esas 10 personas se vayan diciendo ¿qué acabo de ver, güey? Necesito saber cuál es el próximo concierto, dónde, a qué hora y le quiero decir a toda mi banda, güey, porque quiero que vengan a oír esto que acabo de oír. Entonces, tú te tienes que ir con la base de datos de esos 10 güeyes que se fueron emocionados para decirles cuándo vas a tocar después. Y eventualmente aquí está mi playera, le venimos ofreciendo. Entonces creo que esas tres cosas son fundamentales. Ahora, el que nos está escuchando es un realizador, productor, que dice, oye, yo quiero que mi, que mi película, que mi corto, que mi docu suene chingoncísimo y tener… Obvio, las medidas de las posibilidades, la mejor música posible, ¿en dónde, ¿en dónde puede empezar aspirando a trabajar con alguien que entienda el medio como lo entiende alguien como tú, por ejemplo? Pues sí, pero también tiene que ver con el perfil de con quien quieres trabajar y el perfil del proyecto. A lo mejor hay alguien que tiene cierta experiencia en algo sobre la historia que estás trabajando, en el género que estás trabajando a lo mejor hay algún supervisor que ya ha hecho otras cosas que son más o menos como lo que te gustaría, que a lo mejor no es el género, pero es el tratamiento de la música que te gustaría. Entonces, de entrada, cuando se escribe un guión, muchas veces la persona que lo escribe ya sabe más o menos cómo suena y el director que lo lee también tiene una cosa acá. Entonces, nada más como... Intentar bajar esos conceptos para que alguien más los entienda, como cómo le explico a alguien más, y luego buscar a alguien que tenga la experiencia que dé para este proyecto, porque yo te puedo decir, bueno, yo he estado aprendiendo muchísimo, y yo puedo hacer, ahorita creo que puedo hacer proyectos grandes, chicos, medianos, y puedo hacer proyectos pop, y puedo hacer proyectos de estos de documentales y cosas más serias y más así de dramas, pero a lo mejor yo no tengo el corte para lo que tú necesitas, tú quieres otra cosa que yo no no está en mi, en mi experiencia o en mi alcance o en mi entendimiento. Ya vemos varios supervisores musicales y cada uno... Su, to, yo todos los supervisores que conozco, a todos los admiro muchísimo, a todos los, les he aprendido muchísimo y por eso yo todavía siento como que un poco de... de eh, no sé cómo decirlo, de freno al decir que yo soy supervisora musical. No, güey. Supervisor musical Lin Feinstein, Herminio Gutiérrez, Paulina Márquez, este, ¿sabes? Es, esos, son, esos sí son supervisores musicales. Yo estoy haciendo mis pininos en supervisión musical, gracias por aceptarme, amigos. <risa> Espero ser digna, <risa> aprender un chingo. Ya, estamos en comunicación también con otros supervisores musicales, o sea, sí es una cosa nos conocemos, sabemos. Y sí, hay unos muy, muy buenos. Fernando Hefti y Javier Nuño. Hay mucha gente muy buena, muy buena. Entonces, también eso, que se pregunten qué, a, qué, cuál es la pieza correcta para ese rompecabezas. Se generan mosaicos. Entonces, ¿cuál es la pieza que queda mejor en mi, en mi mosaico? Y a lo mejor soy yo. O a lo mejor es alguien más. <risa> no, yo, nosotros apenas estamos aprendiendo. Está muy bien, está muy entretenido y creo que lo hemos hecho dignamente, pero tenemos un gran, gran, gran camino que recorrer. Claro. Uh -huh. y, y como decías ahorita, eh, con, esto, con esta parte de la plática creo que queda claro a lo mejor si te gusta el cine, si te gusta la música, lo que puedes, lo que puedes tener, pero acabas de decir algo que me parece... La, la, la, la cereza del pastel y la, la, la corona con tu forma de aproximarte a la supervisión musical que es humildad si no se tiene humildad, ¿no? si no se tiene eso, creo que por delante para entender en dónde se está, lo que se puede hacer y demás. Creo que de ahí viene la capacidad de conectar con personas, de escuchar, de cambiar, de estar constantemente abierto a una nueva idea, una nueva posibilidad y, y algo que va a hacer que lo que sea que tú estás trabajando o tú estás haciendo va a llegar a un lugar más chingón o va a conectar con más gente y demás. Y eso está, es sublime, ¿sabes? Puede ser, pero también tiene que ver con es lo que es. La realidad es la realidad y no podemos debatirla ni discutirla. La realidad es la realidad y este es el momento en el que estoy yo y pienso que parte de lo importante es reconocer en dónde estás, en dónde estás parado para saber a dónde te vas a mover. O sea, yo digo, Lo primero que hago cuando llego a una producción es «Ah, necesito aprender de todos ustedes, por favor, perdón por todas las preguntas que voy a hacer, perdón, de antemano me disculpo, pero las voy a hacer igual». Ojalá que me quieran contestar, porque yo necesito aprender de todo esto. Y todo esto de Cindy está siendo muy, muy aleccionador, muy bueno. Estoy muy contenta. Y vienen proyectos muy interesantes también. Voy a aplicar las cosas que aprendí en Cindy, en los nuevos proyectos. Está padre. Muchas <ríe> Entonces, gracias por la plática. Me aterra, ¿no? Todo, pero bueno. <ríe> Muchas gracias por tu tiempo, por gracias, la inspiración, gracias. por... Sobre todo este mensaje de, insisto, de la humildad y de tener la capacidad de entender lo que se está haciendo y a dónde se puede llegar. Eso es impresionante. Muchas gracias. No, pues gracias por invitarme. Gracias por recibirme y aguantarme <risa> todo. Ahí le editan ¿eh? las cosas. Muchas muy... gracias por la inspiración y hay que, hay que continuar. Hay que que pasen algunos meses y retomar esta plática. Gracias. Ajá, va a estar interesante ver cómo en qué va. <risa> ¡Bien! ¡Chingón! ¡Corta! ¡Woo! ¡Salud! ¡Woo! ¡Quedó bien! Eh?